Las afirmaciones son declaraciones positivas, inspiradoras y motivadoras que se pueden decir en voz alta o en silencio. Al repetir estas declaraciones, usted las afirma alto y claro en su mente subconsciente para influir en sus acciones. Digamos que usted tiene una importante entrevista de trabajo. Continúe afirmándose a sí mismo que tendrá una entrevista maravillosa. La mente subconsciente cree que esto es cierto porque no puede distinguir entre lo que usted desea y su realidad. Cuando la mente subconsciente cree que esta afirmación es cierta, dirige todas sus acciones hacia una entrevista de trabajo increíble, lo que le ayuda a superar la entrevista con un gran éxito. Nuestra mente subconsciente tiene el poder de transformar nuestra realidad. Al repetir declaraciones positivas una y otra vez, las incorporamos en nuestro subconsciente, que actúa sobre ellas para crear la realidad que deseamos. Las afirmaciones son para su mente lo que el ejercicio físico es para su cuerpo. La repetición continua de estas afirmaciones positivas ayuda a reprogramar nuestra mente subconsciente para el éxito. Ayuda a eliminar las creencias limitadas impuestas por nosotros mismos y los sentimientos negativos para transformar a una persona de sus pensamientos limitados y pensamientos mediocres. El poder de la afirmación otorga infinitas posibilidades a su realidad. No puedo se convierte en definitivamente puedo, y la confianza en sí mismo renovada reemplaza sus temores e inseguridades. Las afirmaciones son recordatorios para que su mente subconsciente se mantenga bien encaminada. Le mantiene enfocado en sus objetivos y le ayudan a encontrar soluciones efectivas para obstáculos y desafíos en el camino. Sus pensamientos tienen una frecuencia poderosa que tiene el potencial de crear su realidad. Las afirmaciones crean vibraciones más fuertes para la alegría, el éxito, el amor, la salud y el aprecio. A través de la ley de atracción, estas declaraciones positivas atraen a personas oportunidades y cosas para ayudarlo a lograr sus deseos más íntimos. Consciente o inconscientemente utilizamos afirmaciones. Sin embargo, es probable que no lo estemos haciendo bien, lo que significa que no estamos atrayendo lo que queremos traer a nuestras vidas. Al hablar o pensar constantemente sobre cosas que no queremos, solo creamos más de ellas. Recitar afirmaciones diariamente interrumpe y reemplaza nuestros pensamientos, ideas y creencias negativas. Para lograr esto, debe inundar continuamente la mente subconsciente con imágenes de la nueva realidad que desea crear. Lo más importante que debe preguntarse es si realmente desea lo que está afirmando. Las dudas e incertidumbres se interpondrán entre usted y sus metas. Además, debe creer que realmente merece lo que quiere lograr. Si su creencia pierde poder, las afirmaciones pueden fallar. La razón por la que las personas no pueden obtener resultados es porque no creen en sus objetivos o no creen que merecen alcanzar estos objetivos. Afirme con completa fe, amor, pasión e interés. Cree y actúe como si su deseo ya se hubiese cumplido. Estos pensamientos positivos aceleran su pensamiento hacia el cumplimiento de la meta de forma más rápida y efectiva. Por supuesto, cuando sus circunstancias actuales y sus metas están muy alejadas, es natural tener pensamientos negativos. Sin embargo, la perseverancia es la clave.